El tiempo pasado en español. Tiempo pasado. Verbos irregulares. Video número 29. Cambio de C a Q-U-E. Que. Our goal in Spanish. At the end of this lesson, you will be able to identify 12 irregular verbs in Spanish in past tense or preterite. This is going to be our first group. This group of verbs has an irregular form in the first person of singular, yo, I, changing c to q u e k. Nuestro objetivo en español. Al final de esta lección, tú serás capaz de identificar 12 verbos irregulares en español en tiempo pasado pretérito. Este va a ser el primer grupo. Este grupo de verbos tiene una forma irregular en la primera persona del singular yo, hay, cambiando la letra c por Q -E, que, que.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 yo, in order to retain the regular or normal sound in speech. For example, explicar, to explain, yo expliqué, I explained, buscar, to look for, yo busqué, I looked for, verbos irregulares en español tiempo pasado o pretérito. Verbos con cambio de deletreo. Muchos verbos en español son muy irregulares en el tiempo pasado o pretérito debido a los cambios en la forma de escribir o deletreo. Estos cambios ocurren solamente en la primera persona del singular yo, hay, para conservar su sonido regular o normal en una oración. Por ejemplo, explicar, to explain, yo expliqué, I explained. Buscar to look for. Yo busqué. I looked for. Doce verbos muy irregulares. In this lesson. We are going to study the following irregular verbs in Spanish with the same change from C to Q -U -E, que. En esta lección vamos a estudiar los siguientes verbos irregulares en español con cambio de raíz de C a Q -U -E, que. 1. Acercarse. 2. Brincar. 3. Buscar. 4. Chocar. 5. Colocar. 6. Complicarse. 7. Educar. 8. Embarcarse. 9. Explicar. 10. Indicar. 11. Marcar. 12. Mascar. Iniciamos con acercarse. Yo me acerqué. Tú te acercaste. Él, ella, usted se acercó. Nosotros, nosotras nos acercamos. Vosotros, vosotras os acercasteis. Ellos, ellas, ustedes se acercaron. Ellos se acercaron a la fogata. Brincar. Yo brinqué. Tú brincaste. Él, ella, usted brincó. Nosotros, nosotras brincamos. Vosotros, vosotras brincasteis. Ellos, ellas, ustedes brincaron. Diego brincó de la alegría. Buscar. Yo busqué. Tú buscaste. Él, ella, usted buscó. Nosotros, nosotras buscamos. Vosotros, vosotras buscasteis. Ellos, ellas, ustedes buscaron. Antonio buscó nuevas pistas. Chocar. Yo choqué. Tú chocaste. Él, ella, usted chocó. Nosotros, nosotras chocamos. Vosotros, vosotras chocasteis. Ellos, ellas, ustedes chocaron. Amparo chocó su carro. Colocar. Yo coloqué. Tú colocaste. Él, ella, usted colocó. Nosotros, nosotras colocamos. Vosotros, vosotras colocasteis. Ellos, ellas, ustedes colocaron. Nosotras colocamos las medias en la chimenea. Complicarse. Yo me compliqué. Tú te complicaste. Él, ella, usted se complicó. Nosotros, nosotras nos complicamos. Vosotros, vosotras, os complicasteis. Ellos, ellas, ustedes se complicaron. Luisa se complicó y no quiso ir a la playa. Educar. Yo eduqué. Tú educaste. Él, ella, usted educó. Nosotros, nosotras educamos. Vosotros, vosotras educasteis. Ellos, ellas, ustedes educaron. Jorge educó muy bien a sus hijos. Embarcarse. Yo me embarqué. Tú te embarcaste. Él, ella, usted se embarcó. Nosotros, nosotras nos embarcamos. Vosotros, vosotras, os embarcasteis. Ellos, ellas, ustedes se embarcaron. Ellas se embarcaron en Miami. Explicar. Yo expliqué. Tú explicaste. Él, ella, usted explicó. Nosotros, nosotras explicamos. Vosotros, vosotras explicasteis. Ellos, ellas, ustedes explicaron. Usted explicó el proyecto muy bien. Indicar. Yo indiqué. Tú indicaste. Él, ella, usted indicó. Nosotros, nosotras indicamos. Vosotros, vosotras, indicasteis. Ellos, ellas, ustedes indicaron. Ellos indicaron el camino para ir a la playa. Marcar. Yo marqué. Tú marcaste. Él, ella, usted marcó. Nosotros, nosotras marcamos. Vosotros, vosotras marcasteis. Ellos, ellas, ustedes marcaron. Usted marcó el número incorrecto. Mascar. Yo masqué. Tú mascaste. Él, ella, usted mascó. Nosotros, nosotras mascamos. Vosotros, vosotras mascasteis. Ellos, ellas, ustedes mascaron. El perro mascó el periódico.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 Tiempo pasado. Verbos irregulares. Video número 29. Cambio de C a q u -E. El tiempo pasado en español.